La película torna lugar 18 años antes de los sucesos de la cinta original, y muestra cómo Gedidia Sawyer, Sam Strique, un niño, se convierte en el infame Leatherface. Ged es obligado a matar a un ladrón de cerdo, Belisar P.F., durante su cumpleaños número 10, pero él lo rechaza haciendo que el abuelo Sawyer, Edward Parcerian, lo termine de matar con un mazo en la cabeza. Días después, en la carretera de Texas una camioneta pasa donde se encuentra una pareja de jóvenes, Betty Hartman, Lorina Kamburova, y Ted Ardesty, Julian Kostov el futuro padre de Sari Ardesty, quienes van a la preparatoria, pero por un descuido casi atropellan a Head disfrazado de cerdo. Betty baja de la camioneta para ver, pero Head la llama para pedir ayuda. Mientras la joven lo sigue a un viejo granero en ruinas, es asesinada por Drayton, Dimo Alexiev y Nubin Sawyer, Hacen Mutafchiev, los hermanos de Hed. Minutos más tarde, la policía arresta a Drayton, que será llevado a la cárcel, mientras que Hed es llevado a un hospital psiquiátrico y bienvenidos a relatos del público la que te podrías encontrarle a te tefase en la carreteras de oscura x de antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes o viernes o sábado después de la medianoche así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante de mundo creepizeta. qué tal buenos días tardes o noche los saludas o amigos sebastián de los espectrales es mi segundo nombre en sin más ángulos decir aquí comenzamos en agosto de 1936 nace un niño con malformaciones físicas y retraso mental en el condado de Travis, Texas. El bebé es abandonado en un basurero, después de que su madre muriera tras el parto, una mujer llamada Luda Mae Wood lo encuentra mientras buscaba comida, y lo lleva a su casa, adoptándolo como un miembro más de su familia, y llamándolo Thomas. Treinta años más tarde, durante la guerra de Vietnam, Thomas ya adulto trabaja en un matadero, el cual es cerrado. El sheriff del pueblo, Winston White, busca a Thomas por el asesinato que cometió y se dirige a la casa de los White para que Charlie White, tío de Thomas, lo ayude a encontrar. Cuando el sheriff encuentra a Thomas y procede a arrestarlo, Charlie lo ataca por la espalda, asesinándolo. Desde entonces se hace pasar por el sheriff Hoyt, al tomar las pertenencias de este, la decadencia del pueblo en el que viven, la familia Wii decide seguir viviendo en el lugar en que nacieron, dejando que los demás habitantes se muden a otras ciudades. Mientras tanto, dos hermanos que iban a servir en la guerra de Vietnam, Danny, Eric Hill, y sus novias, Tricy y Bailey, sufren un accidente automovilístico en el que atropellan a una vaca, debido a que estaban discutiendo y estaban a la vez siendo perseguidos por una motociclista. Tras el accidente, Charlie Oid mata a la motociclista y traslada a tres de los jóvenes bruscamente a su casa. Chrissie, que al momento del accidente salió despedida del automóvil, no es vista por el sheriff y sigue a sus amigos. En la casa, los jóvenes son atados y Thomas comienza a matarlos por órdenes de su tío. Chrissie consigue la ayuda de un motociclista y lo guía hasta la casa donde están capturados sus amigos, pero Thomas lo asesina con una motosierra. Eric también muere a manos de Thomas, quien despelleja su rostro y confecciona una máscara con la piel. Hacia el final de la película Trisie es capturada y es testigo de la muerte de Bailey, pero logra escapar de la casa, Thomas la persigue con su motosierra hasta el matadero donde trabajaba, Dan intenta salvarla pero también es asesinado. Tras esto, la joven sube al vehículo del jefe del matadero y conduce hasta la carretera. Al divisar una patrulla policial y dirigirse hacia ella para pedir ayuda, Tricia es asesinada por Thomas, que estaba escondido en el asiento trasero, provocando que el automóvil atropelle a los policías, mientras Thomas se aleja caminando. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte nuestros videos. Si a ti te gusta esta clase de contenido, suscribirte.